El Buda enseñó un, una técnica liberadora que son los cuatro actitudes inconmensurables, los cuatro pensamientos sublimes, este método para cultivar las cuatro actitudes ilimitadas que estamos ahora explorando. Y son técnica liberadora en el sentido de liberarnos del sufrimiento y también en el sentido de liberarnos de nuestros propios límites y estos cuatro que no, nos permiten transcender la visión limitada de lo que somos y la experiencia limitada que tenemos de nuestras relaciones es este método para abrir el corazón, abrir la mente y poder vivir una vida más sensata, más equilibrada y con más significado y más satisfacción. ¿Mm? Y estas cuatro actitudes, actitudes son lo que podemos describir como amor sin límite o buena voluntad. Y es interesante Seguir contemplando cómo es este territorio que se puede describir tanto como una buena voluntad y amor ¿no? incondicional. Siguiente es lo que vamos a explorar en esta sesión y es compasión sin límites o compasión inconmensurable. Y es inconmensurable en el sentido de que abarca y va dirigido hacia todos los seres. Un pensamiento que si realmente entramos en este pensamiento lleva nuestra mente a abarcar cosas que ni podemos dimensionar pero intentamos a través de la práctica. La tercera es gozo empático y finalmente ecuanimidad. Y con estos cuatro estamos... Estamos cubriendo todo el rango de experiencia que podemos tener y descubriendo un modo de responder a todo el rango de situaciones que pueden surgir en la vida. Situaciones de felicidad, situaciones de problemas y sufrimiento, situaciones donde son otros que están teniendo el éxito, los logros o la felicidad y a veces no nos cae tan bien. Y todo lo demás que cae dentro de ecuanimidad. ¿Mm? Y en el transcurso de cultivar estas cualidades, descubrimos que la, el subcultivo es para nosotros como individuos algo benéfico. ¿Mm? Nos permite vivir desde otro lugar, nos da más recursos para vivir la vida, para responder a lo que va surgiendo. ¿No? Nos permite conectar con la capacidad de la mente que, que realmente normalmente no nos damos cuenta su magnitud. ¿No? Pero también tiene muchos beneficios para las personas en nuestra vida. Si llegamos a ser personas más ecuánimes, más amorosos, con más buena voluntad, más capaz de apreciar y regocijar de las cualidades y los logros de otros. ¿Mm? Y, por supuesto, más compasivos viviendo desde la buena voluntad hacia otros. ¿Mm? Y esta visión que se presenta en este método es una visión que es completamente contraria al planteamiento ordinario, donde ¿no? mis logros vienen al costo de los otros, ¿no? es uno contra el otro, ¿sí? y que si ayuda al otro de alguna forma, esto no es, mi, no es para mi, mi bien ayudar al otro. Lo hago por ser buena gente, pero no que está en mi interés. Y esta visión es una visión para la sociedad donde la felicidad de todos se hace compatible. No, no solo que mm, to, la felicidad de todos es igualmente importante que lo es. Desde la perspectiva de pensar en la felicidad y sufrimiento, desde la perspectiva de la, la experiencia que cualquier persona con una mente capaz de, de experimentar, o sea, una conciencia mínima, todos desde este ángulo tenemos algo igual. La capacidad de experimentar. No solo que nuestras experiencias son igualmente importantes, sino que son compatibles. Y esto es un modo de alinear ¿no? lo que contemplamos como felicidad y, y sus causas. ¿no? Y es algo una un interrogante que podemos dejar en la mente contemplando y haciendo la práctica, en qué sentido, cuando yo estoy cultivando buena voluntad hacia otros, en qué sentido está reconfigurando mis intereses y mis experiencias, de tal manera que lo que es bueno para otros es bueno para mí. Y lo que es bueno para mí, en esta comprensión de bueno, también va a ser bueno para otros ¿no? y finalmente esto es decir que esta es una visión y también un método para hacer la visión una realidad en el mundo ¿no? y tenemos que ir viendo cómo pero en realidad el primer paso es cultivar las cualidades Claro que anticipando el contexto de su aplicación en la vida, pero darnos este espacio seguro de tomar fuerza, de tomar confianza en nuestra propia capacidad de encontrar recursos, de acceder a nuestras cualidades, de saber que las tenemos. Y por lo tanto, vamos intentando como ajustar internamente para poder generar la actitud y vivirla en espacios con condiciones propicias antes de empezar a pensarnos, OK, ahora, ¿qué, ¿cómo lo aplico en tal y tal situación? Primero necesitamos saber hacerlo. ¿no? Y cuando sabemos hacerlo, muchas de las preguntas que vienen después se resuelven por sí solos. ¿no? Y lo digo porque quiero insistir que todo esto va hacia la acción, va hacia conducta, va hacia interacción en el mundo, pero todo necesita su tiempo. Y esto es un proceso secuencial. Es un método muy explícitamente secuencial. Y ahora estamos en un segundo paso, donde hemos estado generando ¿no? destapando esta capacidad innata que tenemos de abrir el corazón decir sentir ternura hacia otros sentir cariño ¿no? y de desear felicidad para otros ¿no? y hemos estado viendo en las sesiones previas que cultivamos esta actitud de buena voluntad o amor sin límites lo hacemos jugando estamos usando nuestra ¿no? nuestra flexibilidad o agilidad mental a veces nos damos la tarea de buscar cualidades en otros como un mínimo ver las cualidades que han de haber tenido como infantes como niños antes de todos los golpes que la vida les ha dado, ¿No? Todas, todas las situaciones diversas que incluso no necesariamente golpes, a veces uno tiene demasiado privilegio y esto, o de, demasiado poder ¿no? sobre otros y esto también puede distorsionar una persona. ¿No? Conectar con, con algo que, que ha de haber, ha de estar ahí dentro de todo o ha estado ahí buscar cualidades de, conscientemente sabiendo que cuando somos capaces de, de ver algo positivo en la persona entonces es mucho más fácil abrir la, el, cora, el corazón un poquito ¿no? o tener un poquito de buena voluntad dentro de quizás toda la no vamos a decir mala voluntad porque aquí somos practicantes espirituales vamos a decir la, el el rechazo, la precaución que tenemos con ciertas personas. Ver un poquito, ver las cualidades de alguien, y lo vemos especialmente con personas que ya nos caen bien, enfocarnos en sus cualidades es, es una estrategia muy directa que nos hace sentir más cariño. Y cuando sentimos cariño o buena voluntad, estamos más propensos a ver sus cualidades y vemos lo opuesto cuando hay alguien para quien sentimos aversión que sentimos mala voluntad vamos a ver sus defectos y vamos a ir guardando los defectos y teniendo nuestro repositorio de defectos a repasar a sacar en el momento necesario no para reforzar la mala voluntad y la mala voluntad nos hace detectar o imaginar o, o proyectar más defectos. ¿Sí? Así que nosotros estamos armando nuestras experiencias del mundo de las personas. Y igual podríamos hacerlo diferente. ¿Sí? Y aquí, en esta formación, insistimos en intentarlo, no de ser tontos. Y querer ser aprovechados por el mundo. ¿no? Ni querer poder sentirnos superiores porque yo le tengo buena voluntad incluso a estas personas deplorables. ¿no? Sino lo estamos haciendo porque vemos que esta capacidad de amar es la fuente de nuestra seguridad. Es la fuente de nuestra fortaleza. Y que es la base para mucha libertad ¿no? y por lo tanto nos, nos damos conscientemente esta tarea de ver si podemos detectar cualidades ¿no? y lo que empezamos a ver es que una vez hemos abierto ¿no? este espacio de cariño, de meta, de amor bondadoso hacia alguien, cuando vemos su sufrimiento sin tener que hacer otra cosa, sin tener que hacer otra práctica, lo que surge muy fácilmente es compasión. Y aquí la relación entre amor y compasión, en este contexto y en todos los contextos, es muy, muy ligado con amor. El enfoque es su felicidad. Queremos... La experiencia es de querer verlos felices. Y con compasión es el mismo vínculo, es la misma, el mismo espacio de conexión, pero el enfoque es su sufrimiento. Y cuando tenemos buena voluntad hacia alguien que sufre, compasión ¿no? se puede ver como la aplicación de la buena voluntad o su extensión. Y compasión aparece, es una cualidad que, que aparece en muchísimas religiones Que hay muchos contextos y maneras de cultivarla En este, se, esta secuencia casi que no se requiere mucho cultivo Porque nace fácilmente cuando en vez de estar pensando que tenga felicidad y sus causas empezamos a pensar que no sufra y que no tenga causas de sufrimiento. ¿No? Y dentro del orden que vemos en este contexto, el Buda está insistiendo, amor es previo, amor es anterior a compasión. ¿No? Si hay amor, esto le da una protección que evite que la compasión se convierta en pena. No estamos buscando sentirnos superiores a las personas que amamos. Estamos buscando que estén bien y no sufran. ¿no? Y al mismo tiempo, si no hemos tenido disponible, ¿no? No, hemos tenido, no tenemos a la mano la experiencia de haberles estado deseando felicidad y saboreando esta sensación de, de poder verlos felices y sentir que estén en este campo de amor que abrimos y, y pueden estar aquí, pueden estar bien, si no hemos tenido esta experiencia muy fácilmente, si pasamos al paso de compasión o intentamos aterrizar a compasión desde otros contextos, muy fácilmente lo que empieza a suceder es que sentimos angustia porque nuestros seres queridos pueden estar sufriendo o, o están sufriendo o les, les no, imaginamos sufriendo. Y aquí esto es una pregunta que muchos han tenido y después de las de sesiones previas, esta pregunta vino de Susana, también de Erika, como, ¿Qué está pasando cuando queremos generar amor o conectamos con el amor que tenemos hacia nuestros seres queridos? Y en vez de poder morar en este espacio como realmente reconfortante y hermoso, como entra la ansiedad de que les puede pasar algo o que algo les está pasando. ¿Mm? Y hay dos cosas que hacen que la compasión cause angustia ¿no? o ansiedad. Mm -hmm. Y más bien, compasión en sí no es lo que lo causa, sino una práctica no completamente fundada previamente en los pasos previos. Y las dos cosas que, que posibilitan que nuestra experiencia de compasión duele o okay. que en vez de amor, vamos a una angustia, porque ambos suceden. A veces generamos compasión y después nos empezamos a angustiar. ¿no? Esto fue algo que vivimos durante la pandemia, haciendo las prácticas para, de compasión para todos que estaban en confinamiento, en hospitales, etc. Y si no cuidamos muy bien, uno puede empezar a sentir ansiedad que que sentimos que, que, que es demasiado y, y estamos rodeados y no podemos hacer nada y generó angustia. Y puedes checarte ahora mismo para ver si solo pensar en esto no es un poquito inquietante o angustiante. Y si esto es lo que pasó, entonces tomemos esto como el ejemplo. ¿Qué son las condiciones que hacen que la compasión pueda desviarse o el amor puede desviarse hacia angustia. Y una de las cosas es la, el factor tan potente en toda esta práctica que es el factor de la imaginación. Estas prácticas, como muchas prácticas en el budismo, están involucrando la imaginación. Imaginamos la presencia de la persona Estamos imaginando todos los seres, estamos contemplando este espacio para que sean felices y emanando esta buena voluntad que casi ya les imagina felices. Y esto es una parte realmente importante en el cultivo de meta y en el cultivo de compasión. Y esto es poder imaginarlos felices, poder imaginarlos. ¿no? tener alguna sensación, alguna, incluso una visión utópica que nos ayuda mucho realmente, o poder como, incluso en actos de imaginación, visualizar que están recibiendo todo lo que provee felicidad. Y aquí es importante... Ahora vemos un poquito la importancia de esta parte de felicidad y sus causas. Si bien sabemos que probablemente mucho tiempo todos los seres no están felices. No cuentan con felicidad todo el tiempo. Y en estos momentos, en vez de permitir que la mente va hacia la carencia de felicidad, muy pronto que todo el tema de la carencia es como un imán para la mente, en vez de imaginar la carencia de felicidad, cuando surge esta sensación de que no están, no tienen felicidad, imaginamos que tengan causas de felicidad, lo que les causaría felicidad. Y esto puede ser un ejercicio preguntándonos qué le haría feliz. Y les deseamos esto que sabemos que les haría feliz. Y moramos ahí en esta visión que, que realmente da mucho consuelo, da, da algo muy importante, y esto es la visión de la persona feliz. ¿Oh? Y cuando estamos haciendo esta tarea de cuando surge un pensamiento de amor hacia alguien y vemos que empezamos a angustiarnos, a ver que aquí la imaginación ¿no? es una aliada, pero también la imaginación nos puede hacer desviar. Porque igual podemos imaginar incontables escenarios donde van a sufrir. ¿no? Y estos son actos de imaginación. Y si... Miramos ansiedad, específicamente la experiencia de ansiedad. La imaginación tiene un rol. Ansiedad en general es una sensación generalizada de que hay amenazas, que cosas malas pueden pasar. Una, es una respuesta frente a nuestra vulnerabilidad. Por esto, ansiedad es común después de traumas, porque un trauma nos confronta horriblemente con nuestra vulnerabilidad y cuando nosotros tenemos ansiedad es que es, no hay una amenaza inmediata directamente frente a nosotros. Si hubiera, esto sería miedo. Cuando hay ansiedad es que sentimos que algo puede pasar, algo puede pasar, puede estar mal y esto vemos la ansiedad como cuando hay esta sensación, muy feliz, fácilmente, no felizmente, fácilmente nos fijamos en seres queridos que les puede pasar algo. ¿no? Y esto es un uso realmente perverso de la imaginación. Pero ansiedad lo hace porque por lo menos si empezamos a imaginar un escenario, ya podemos focalizar la atención y empezar a pensar en y, y qué se podría hacer. ¿No? Y esto de fijarnos en una, un escenario que hemos, como básicamente la mente de ansiedad se ha fijado en esto, por lo menos apacigua la sensación impotente de ni saber qué es la amenaza y por lo tanto no saber qué hacer. Y aquí, este elemento de la ansiedad nos da una pista también para el manejo de la compasión. Y esto es cuando a, con ansiedad la sensación de impotencia frente a amenazas es algo que a veces también vivimos en el ámbito de la compasión. Ahí si empezamos con buena voluntad o con amor, cariño hacia alguien y lo vemos sufrir, ¿no? lo primero que vamos a querer es poder hacer algo. ¿No? Y sí, esto es el, la trayectoria de estas experiencias. Amor más sufrimiento iguala compasión. Compasión más sufrimiento debe de igualar acción. Hacer algo. Si sentimos acción y hay, si sentimos compasión y estamos enfrente a alguien que sufre, pues actuamos, ¿verdad? no no nos mantenemos ahí diciendo, oh, maní, humo, que cuánta compasión tengo. No, nos levantamos y hacemos algo, ¿verdad? Sin embargo, lo que pasa muchas veces es que si estamos imaginando escenarios, entonces no estamos frente a la situación, no estamos, quizás ni es una situación real, y por lo tanto no, no podemos ir hacia una acción. ¿Oh? y en general un tema clave en el cultivo de la compasión es de tener claro la relación entre empatía y compasión y saber que no son lo mismo empatía es esta habilidad biológicamente neurológicamente integrado con nuestro organismo que vemos en los infantes que lloran cuando otro llora, ¿no? Lo tenemos cuando alguien bocetea, bosteza. Si vemos a alguien bostezar, fácilmente bostecemos. Si la gente se está riendo, ¿no? a veces uno se siente un poquito tonto, uno llega, hubo una broma, tú no lo escuchaste, todo el mundo se está riendo y... Tú también como medio te estás riendo y, y tú sabes, pues, no sé de qué están riendo, pero uno se contagia, ¿no? Y esto, empatía y el contagio emocional también están ligados, ¿no? Y esta es algo completamente biológico, ¿no? Hay videos que uno puede ver también donde hay alguien pasando caminando por la calle, una calle en una ciudad eh, con mucha gente y tiene un, una serie de cartones y casi, casi no ve. ¿Lo han visto? Yo, yo, yo lo vi varias veces. Y tiene algo y está como que casi se va a caer y se ve la gente mirando, oh, mm, mm, como sus gestos están como participando. ¿No? Y es esto que tenemos muy naturalmente. ¿no? Esto es parte de lo que hace que la sociedad funcione. Que podemos leer ¿no? lo que otros tienen adentro. Podemos empatizar. Y claro, muchas veces la lectura no es correcta. Pero con cosas físicas hay una... Por ejemplo, si, si quieres medir tu reacción como mira como incluso en una película cuando alguien como se cierra el, la, la puerta del coche en el dedo de alguien, como casi solo pensando en esto uno como hace este gesto. La empatía es parte de lo que somos y los soldados sistemáticamente tienen su empatía apagado y otras situaciones en la vida nos enseñan que la empatía no es favorable. Y incluso en la formación de los roles de género para los hombres es muy desafortunado que no está muy bien visto que un hombre sea muy sensible y muestra demasiado empatía. ¿No? y esto es muy lamentable. No es que no hay, claro que hay, sino que se aprende de no manifestarlo demasiado. Y en muchos ámbitos, en el comercio, en muchos diferentes contextos, no es muy bien visto o favorable ser demasiado empático. ¿Mm? Sin embargo, lo somos, naturalmente. Y con empatía, hay algo que nos hace como la emoción de otro como vibra en nosotros, ¿no? Su experiencia de alguna forma, nosotros al detectar a través de la escucha, a través de lo visual, cuando detectamos la experiencia de otro, hay algo incluso en nuestro cerebro que responde de manera equivalente. Nosotros sentimos un poco de lo que otros sienten y si uno mira muchas obras de ficción, los autores son buenos en hacer que tú sientes empatía con ciertas, ciertos caracteres en la obra. Lo han observado y tú no ni conoces las personas ni existen las personas, y en 20 páginas ya no te gusta tal, pero tú quieres que algo, que, que, que no le pase nada a tal y tal persona. ¿no? Esto es parte de la vida, parte de lo que somos. Con compasión, este, esta sensación de conexión. Y podemos pensar en empatía como la manifestación afectiva de la interconexión radical completa, continua. Empatía es solo una manifestación de, de una parte de la vida. Pero a través de este vínculo vemos el sufrimiento de otro y hay algo en nosotros que como vibra en esta misma frecuencia y que también duele. ¿No? Y a veces, cuando sentimos esto, movemos muy rápido a la acción para deshacernos de la experiencia. Y muchas veces no realmente hay algo que nosotros debemos o podemos hacer. A veces lo que debemos hacer es confiar que la otra persona tiene los recursos o decirle a la otra persona o le o muestra confianza que la otra persona pueda hacerlo y hacernos presentes con ellos en ese sufrimiento. Y esto a veces es muy difícil porque a través de la empatía sentimos cierta, como no, angustia, francamente. ¿no? Y en el cultivo de la compasión que procuramos tener, que libera, queremos evitar... Quedar estancados en empatía. Y esto es para nosotros en la época de las redes sociales. Es un poquito como peligroso. Porque fácilmente vemos un sufrimiento. Y en el momento en que surge una empatía. No hay nada que podemos hacer en este momento. Según nuestra perspectiva. Y esto no está muy agradable y o bien cambiamos de canal y perdemos la oportunidad de realmente conectar de, de, de contemplar la situación de, de mirar las condiciones a ver a lo mejor si hay algo que podría hacer o de por lo menos no abandonar la persona mentalmente en su sufrimiento o si quedamos ahí ya que es, estamos divididos por todos los niveles de separación y quizás no sabemos lo que po podríamos eventualmente hacer, quedamos ahí en una empatía que, que nos paraliza o nos estanca. ¿No? Y hay estudios neurológicos que, que indican que si se queda nada más contemplando el sufrimiento del otro, contemplando el sufrimiento... Entonces, este, esta empatía o esta contemplación del sufrimiento, donde sí nos llega su sufrimiento, que es empatía, esto duele y nos paraliza. Mientras, lo que estamos haciendo en esta práctica y con este verso es movemos hacia compasión. No quedamos ahí nada más sintiendo su sufrimiento y angustiándonos porque sufre sino movemos hacia la compasión que expresamos con esta línea que todos los seres estén libres de sufrimiento y de las causas de sufrimiento ya estamos moviendo la mente hacia liberarlos que se liberen ellos que lo liberemos nosotros los liberemos nosotros ¿no? Y esto es decir que ¿no? mover, quedarnos en empatía nos puede estancar. Necesitamos mover hacia ver su sufrimiento como algo que tiene causas y que se puede eliminar. ¿no? Y esto es como cuando hacemos esto con... ¿no? Con los recursos que hemos generado a través del paso previo, que es el cultivo de buena voluntad y meta, entramos en el cultivo de la compasión con cierta seguridad interna. ¿no? Sabiéndonos amados, porque nos dimos esta experiencia. ¿no? Sinti sintiéndonos empoderados de un poder que... No hemos quitado a otra persona que nosotros mismos desarrollamos desde adentro. Y si llegamos a la contemplación de la tarea de eliminar el sufrimiento del otro, vamos completamente con otra mentalidad que la mentalidad que, que, que se angustia, que, que, que va a pasar y que puedo hacer. Aquí nosotros... Abrimos un campo de amor y de seguridad, y es desde ahí va, que vamos a encontrar algo que podemos hacer. Y, y si miramos lo que pasa cuando la compasión o la contemplación del sufrimiento del otro nos duele, muchas veces lo que, lo que realmente nos genera ruido y, no, y lo que nos angustia, quizás es más bien nuestra impotencia. ¿No? Cuando hay alguien que amamos y lo vemos sufrir, si no tenemos recursos o ideas de lo que se podría hacer para aportar a la eliminación de ese sufrimiento, entonces nos sentimos impotentes. ¿No? Y nos confronta con nuestra propia limitación y nuestra vulnerabilidad. ¿No? y estas prácticas son para trabajar y reconfigurar nuestra relación con nuestra vulnerabilidad donde no lo tenemos que ocultar, lo vamos a atender mirándolo en espacios seguros y generando recursos para poder nosotros trabajar con ella. ¿No? y cuando nos damos esta tarea de ver, ok, ¿soy impotente o no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué son las cosas que causan sufrimiento? No, no nada más la situación externa, sino las causas y las condiciones que permitieron que esto sucediera. Esto nos abre muchísimas puertas de entrada para aportar algo para cambiar su situación. ¿No? Y por lo tanto, cuando estamos pasando por este método y cuando estamos contemplando el cultivo de la compasión, definitivamente queremos acompañar este proceso con un estudio muy serio de, de dónde viene sufrimiento, cuáles son las condiciones que generan sufrimiento en el mundo. ¿No? Y una vez nos damos esta tarea, Podemos ir desde lo más fundamental, ¿no? desde lo más burdo hasta lo más sutil. Y podemos, por, por, por ejemplo, podemos decir entre las causas y condiciones de sufrimiento que hay en el mundo, hay... Tiene que atender esta tormenta. Sí. que Dentro de las condiciones en este mundo que generan sufrimiento, hay condiciones que todos compartimos. Desigualdad en el mundo genera sufrimiento para todos. Incluso el sufrimiento de la arrogancia o la probable corrupción de quienes tenemos tienen, o tienen una, una posición superior a todos. ¿no? que tienen demasiada concentración de poder con inmunidad. ¿no? Y desigualdad basado en clase económica. Desigualdad basado en género. Desigualdad y discriminación basado en orientación sexual. ¿no? Todo el sufrimiento que esto genera. Desigualdad... ¿no? de la comunidad, entre comunidades donde nacimos. ¿Eh? Esas son formas sistémicas en las que estamos generando sufrimiento colectivamente y todos estamos de alguna forma u otra participando en esto. ¿No? De, ¿no? Desde un ángulo u otro estamos dentro de este sistema. entonces Podemos, cuando vemos situaciones de compasión, nosotros podemos saber, yo estoy trabajando con violencia, violencia estructural. Esto es lo mío. Yo, mi aportación, cuando yo veo sufrimiento y siento esta impotencia, quiero hacer algo, podemos decir, yo estoy trabajando con violencia doméstica, yo estoy trabajando en temas de... ¿no? en las comunidades para que hay más oportunidades y más igualdad. Yo estoy haciendo mi aportación como maestra. Estoy haciendo mi aportación como médica. Estoy haciendo mi aportación como vecino. ¿Mm? Yo estoy aportando en, en, en un área que yo sé va a aportar a la felicidad de todos y va a contrarrestar sufrimiento sistémico. ¿Mm? Y en el contexto del cultivo de la compasión, saber que yo tengo cosas que estoy haciendo y voy a hacer. ¿No? Esto es algo que nos da mucha valentía para poder mirar sufrimiento y, y realmente no quedarnos destacados en empatía porque tenemos muchos canales para actuar en bien de los demás. ¿No? y no tiene que ser como en trabajar en causas generales o de estar mirando que las condiciones de sufrimiento son compartidos, son estructurales y sistémicos y voy a trabajar con esto. Puede ser que también miramos qué es que hace que alguna, algún sufrimiento o una situación dolorosa se agudiza ¿Qué es que hace que alguien que tiene un problema o sufre realmente vive la experiencia de forma mucho más intensa? Una de las cosas es que se siente solo o solo. ¿no? El aislamiento. ¿no? Toda, toda esta perspectiva que estamos explorando que es que estamos profundamente interconectados, profundamente. Pero actuamos y nos tratamos como separados. Y por lo tanto vivimos con cierta soledad existencial que no sabemos solucionar. Y en ese sentido, todos estamos puestos de pie, de pie al lado de una, un río, mirando a la horría del otro lado y diciendo. Ven acá y sintiéndonos separados, no contemplando que la tierra pasa por abajo y igual ese río nos conecta, nos hace orillas juntas a ambos lados de un río. Pero nuestra experiencia no es esta, es en la otra orilla, yo quisiera estar ahí, es muy lejos, ¿cómo llego? Ven acá, ¿no? Y... Cuando contemplamos así, esto nos, nos da algo que podemos casi siempre o posiblemente siempre hacer. Y esto es estar con la persona que sufre. Mentalmente estar, como mínimo. ¿Mm? Ser una persona que nos entrena, que nos estamos entrenando seriamente de poder estar presente cuando otro sufre. ¿Y cómo hacerlo? No podemos quedarnos estancados en empatía. Necesitamos saber que estamos haciendo algo. Y si sí, estamos haciéndonos presente a través de la compasión, conscientemente sabiendo que esto es una aportación. Yo, al estar con la persona en su sufrimiento, soy un factor para aliviar el sufrimiento. Y aquí la visión es que las situaciones están compuestas de muchísimas diferentes condiciones. Habrá algunas que no podemos cambiar. Esa es la realidad. Por lo menos ahora. Posiblemente la única condición que vamos a poder detectar que ahí sí yo puedo cambiar algo es que yo puedo realmente manifestar mi presencia. Y yo he pensado en esto muchas veces, que, que en una época hubo muchas personas que conocemos que estaba, nos estaban haciendo llegar peticiones de plegarias o de acompañamiento más específico cuando tenían seres queridos secuestrados. ¿No? Y, y como las recibimos un poquito menos a menudo ahora, no sé si es porque la situación ha, ca ha cambiado, ojalá, pero hubo unas, una época en que hubo ¿no? personas cuya mamá, personas cuyo hijo, cuyo sobrino, cuya sobrina, cuya pareja, cuyo hijo, cu muchísimas personas con diferentes... Oh, como seres cercanos y para mí esto fue más o menos una como una situación extremo o límite en que entonces la persona está secuestrada qué puedes tú hacer ¿No? y hubo una amiga cuya sobrina fue secuestrada y esta amiga había estado con nosotros en un retiro de tres meses uno de los retiros que hicimos en Oaxaca de tres meses. Retiro estricto, desconectado de la familia. Y su sobrina sabía de esto. Y la sobrina que afortunadamente recuperó su libertad, la liberaron. Cuando regresó con la, con la familia, le dijo a su tía, cuando yo estaba ahí, sintiéndome tan como sola y, y como me sentí tan como agudamente, la de, de no estar con mi familia y no contar con ellos, yo me dije, mi tía soportó estar tres meses sin la familia. Yo también puedo. ¿Mm? Y esto a mí me ha dado realmente una perspectiva muy importante. Que nosotros no sabemos en qué forma lo que nosotros estamos haciendo podría ser un recurso para otros, podría ser una condición para apoyarlos en sus momentos de sufrimiento. Y definitivamente yo, yo como siento que si alguien que yo conozco esté en algún momento, y ojalá nunca sucede, pero que esté secuestrado, yo estoy segura que esta persona va a saber que yo estoy continuamente haciendo, pensando en ella, le amor, haciendo prácticas, usando el poder de la mente, que ya vemos que el poder de la mente es mucho más que el poder del cuerpo, es mucho más de lo que reconocemos. Esta persona va a saber que... Yo estoy ahí con ella al 100 Y yo siento que esto es algo que nuestros seres queridos también podrían saber de nosotros si vivimos como el tipo de persona que ellos saben van a estarse haciendo presentes. Y esto implica que tenemos que estar generando recursos internos. Tenemos que estar convirtiéndonos en la persona en la familia que se mantiene ahí firme, ecuánime, ¿no? Y también he conocido, he tenido amigas que, ¿no? Incluso su, sus familiares están, como, normalmente como quieren hablar con el varón para negociar los, los secuestradores, y que, que ¿no? Lo, que como su, su familiar no, no pudo, o sea, estaba, estaba muy angustiado, y... Ella, por su práctica, como claro que estaba muy movida, pero logró moverse, mantenerse ecuánime. Y ella terminó siendo la persona que estaba negociando y, y, y su mamá quedó liberada. ¿No? Y esto es un... yo sé que esto es un caso muy extremo y ojalá... No hay eco en, en tu vida porque esto indica que nunca lo has vivido y no, no lo vivarás. Pero esta experiencia de incluso cuando nos sentimos totalmente impotentes, sin nada que realmente podemos hacer, hay algo que podemos hacer. ¿No? Podemos reconocer que somos una condición en la vida del otro. Somos una condición. Y podemos vivir nuestra vida desde esta perspectiva de reconocer que yo no soy aquí un centro y otro centro al otro lado de la, del río, sino somos todos condiciones el uno para el otro. Y empezar a vivir de tal manera que la condición que estamos siendo sea una, una condición favorable para otros. Um, y esto nos da un contexto para ver que okay, cuando estamos entrando en este territorio de la compasión, no estamos entrando con las manos vacías. Entramos con buena voluntad que tiene mucho poder. Entramos con cierta confianza y vamos descubriendo cada vez más fortalezas, más recursos que podemos estar ofreciendo. Y sí, en este, en este caso de, donde realmente no encontramos nada pragmático que podemos hacer, finalmente podemos estar haciendo, generando energía positiva y dirigiéndolo hacia ellos, haciendo estas Pregarias o aspiraciones, sabiendo que la otra persona quizás sabe que lo estamos haciendo por ellos y esto les va a dar fortaleza. ¿No? ¿No? Y esto, cuando, cuando enfatizo que, que hacer plegarias sí cuenta, no quiero decir que podemos, cuando hay cosas que se puede hacer, nada más nos quedamos ahí, con tanta confianza que por el poder de mi práctica yo voy a influenciar ¿no? la situación. ¿no? Porque si estamos moviendo desde empatía hacia compasión y en realidad sabemos que esta compasión no se manifiesta realmente en acción. ¿no? Se manifiesta en yo pasar más horas de meditación y no realmente llegar a hacer algo. Si esto es lo que sucede, entonces todo el teatrito que hemos armado del yo espiritual, de esta imagen de una persona compasiva y buena, todo esto cae. Porque en realidad no hago nada. Así que la trayectoria necesita llegar hasta la acción. pero Queremos ir construyendo los pasos y haciéndolo con sabiduría, contemplando qué tipo de acción realmente ayuda y desde dónde. Una acción donde tratamos el otro como los pobrecitos quienes vamos a salvar. ¿Qué es esto? ¿Qué genera esto? Claro que si podemos hacer algo lo hacemos, pero desde la igualdad y desde el amor. Y cuando hemos como llegado a este segundo paso, estamos trabajando con esta capacidad, esta habilidad innata que tenemos, que es empatía, ¿no? y vemos que se activa cuando vemos a alguien que amamos sufriendo. Pero esta misma empatía puede servirnos como una fuente de mucho gozo en la vida. No solo tenemos que empatizar con las cosas dolorosas. ¿no? Si aprendemos a hacerlo bien, podemos llenar nuestras vidas con más momentos de alegría, satisfacción y gozo. Y esto será el tema para la siguiente sesión. Nos vemos en el siguiente encuentro, en este espacio.